Muy buenos días amables televidentes, Adiós las gracias por la luz de este nuevo día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia emocional a todos que tanto la necesitamos para afrontar nuestras situaciones y tener buenas decisiones, inteligencia es lo que pedimos al Todopoderoso. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes porque nos permiten entrar a sus hogares de 7 a 9 de la mañana por el canal 10 de Telenor. Este es su programa de mañana, informaciones, entrevistas, análisis, en fin, un contenido repleto de informaciones precisas y veraces Damos la bienvenida a Fulvio Ureña, nuestro compañero, buenos días Fulvio Muy buenos días Francis ¿Cómo te amanece? Ya estamos eh, en Marte 14, nos amanece bien, gracias a Dios, con lluvia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 van a estar presentes, nubes cargadas de humedad, gracias a la presencia de una onda tropical que está circulando por la zona oriental de nuestro país hacia la zona, hacia el oeste. Esta onda tropical también asociada a los vientos del este, están arrastrando campos nubosos cargados de humedad que favorece un aumento, un incremento en las posibilidades de lluvia. Ya en la zona norte y zona oriental, las principales ciudades, amanecieron con lluvia refrescante, especialmente en la zona norte, noreste, sureste, cordillera central y zona fronteriza se estarán registrando estos incidentes de lluvia creciendo en la tarde y la noche de hoy. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir en nuestra geografía nacional durante el día de hoy de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología Onamet. Muchas gracias, Fulvio por tu informe del tiempo, un cambio drástico. Sí, eh, favorable, bendiciones sí, en lluvias. Así es, esperando que ya definitivamente el ciclo del polvo del Sahara se aleje lo más que pueda porque nos produce como bueno, una distorsión sí. de lo que debe ser la nubosidad El polvo del Sahara tiene sus picos en los meses de julio y agosto, pero todavía en septiembre se siente. Nuevamente el domingo. Vuelve. Podamos eh, tener incidencia otra vez de por vida. Bueno, <risa> a nosotros entonces, concientizarnos cada día. Sí. Para ir adaptando nuestra forma de vida y al medio ambiente y producir menos impacto a la naturaleza. Así es. Para que no nos trate como nos está tratando. Lo que está causando impacto es la soberbia de los funcionarios. Da pena. Y también McCain. el oído sordo de, de, del mismo presidente ant, Ante la marcha Ante esa expresión de pueblo eh, Eso no, Por la soberbia no lo deja escuchar Parece lo que está sucediendo Y es que todo Quien va no a oye bien. Quien no oye Francis No entiende Y quien no entiende no atiende Para poder entender el pueblo Hay que escucharlo Mira Hace mucho tiempo yo acuñé una, una idea, una, un razonamiento en el sentido de las protestas que son comunes o fueron comunes en un tiempo en San Francisco de Macorís. Y decía, más que verse el funcionario atacado por planteamientos que se hacen, válidos, con una condición una condición fundamental la de interactuar entre el pueblo y el gobierno si el gobierno continúa el trayecto de hacer creer que como andan es como debe el pueblo aceptar y el pueblo insatisfecho creo que andan por mal camino en el día de ayer se despacha, búsquelo en el periódico Hoy y en otros periódicos, el señor Mo, Gustavo Montalvo, pidiéndole al pueblo que dejen de criticar en las redes sociales al gobierno, que nos integremos a la iniciativa del gobierno, y yo le pregunto, señor Montalvo, ¿dónde puedo ir a inscribirme para ayudarle a usted a callar a este pueblo para ver qué es lo que usted busca?, Quisiera hacer el ejercicio con ustedes para que este pueblo no reaccione a la presión del Estado. Ayer los periódicos que trajer, trajeron consigo en la portada La Marcha Verde, que era la noticia, el gobierno, y ojalá que el productor nos pueda conseguir fotografía de los periódicos principales nacionales que salen escritos, no los digitales eso vino con camisa de fuerza como yo le digo trajeron una camisa de fuerza porque vino revestido con unas hojas de portada y trasera es decir el contenido como del una periódico revista. dentro y revestido de las Obras del gobierno durante seis años. ¿Como una revista, Francia? No, como muestra del poder que tienen sobre la comunicación que pagan y, sobre todo, en manos de quien está el cuarto poder que significa informar y llevar la expresión y difusión del pensamiento a todo el pueblo dominicano. ¿Y quién lo pagó? Quisieran ellos que aquí nadie dijera nada y aplaudiéramos Jure. ¿y quién lo pagó Francis? ¿quién pagó esas publicaciones? En dicen todos los, ellos que es el estado locales. a través de sus medios de comunicación pero es el pueblo, un estado que no tiene en el presupuesto el afamado y mencionado hospital regional de San Francisco de Macorís que recientemente el día 3 de agosto fue llevado supuestamente a licitación, no sabemos los resultados, pero es lo que hay. Y dice Montalvo que no debemos criticar. Bueno, por otro lado dice también José Ramón Peralta que eso fue un fracaso, esa marcha. Y también eh, Monchi Fadul dice que, y lo dice también este Domínguez Brito, que nuestro presidente Danilo Medina es el hombre más honesto que tenemos en República Dominicana. Y con voceros así Alejandrina, Alejandra Izquierdo dice Que eso es una necesidad Urgente de que ya se lo mantenga dijo aquí También También Macri. dijo La senadora de Dajabón La flamante senadora de Dajabón Que debe de continuar Yo creo Entonces, que, el, que el ego con y, esta, la, y los tormentos de Danilo Todos quieren hacerle el coro O quieren hacerlo sentir mejor Porque ellos parece que le prometieron Demasiado a Danilo Medina Y que tienen al pueblo apabullado y al ver las reacciones, al ver nuestro comentario, parece que Danilo le ha reclamado a todos. Y lo que se busca ahora, que cada funcionario dé su partecita para que se mueva Francis, y se concrete lo que el pueblo debe de decir. Lo fuerte, ah, lo fuerte bueno. de esto, Francis, que esto fue compartido por 17 millones de personas y e impactó a 175 millones de personas. El asunto de la marcha verde. Ahí está, Francis. Ah, esto, bueno. esto aparecía en todos los periódicos grandes, de la población nacional. Grandes, los lo, las grandes logros dominicanos. Eso aparecía en todos, los periódicos. todos Pago, los periódicos. Pago por el pueblo dominicano. Es decir, cuando usted ve que la noticia e información, ese mismo periódico contiene dentro todas las noticias informaciones más importantes que trae cada uno de esos periódicos. En ello está, en cada uno, con excepción creo de algunos de ellos que puso, minimizó, lograron que minimizara, porque hay periódicos y directores que tienen buena, buen tacto para comercializar su medio y minimizaron la Marcha Verde como información que creo que es una de las oportunidades del Estado Dominicano Demostrar que es tolerante De esta forma muestra intolerancia, de esta forma Si permitiese que los periódicos y los medios Llevaran la información y compitiera la información con la que ellos quieren imponer Se viera un poco más elegante, más respetuoso de la libertad y expresión del pensamiento. No es cierto que todos los dominicanos votáramos por Danilo. No es cierto que todos los que votaron por Danilo están conformes con Danilo y con ustedes. Vayan entendiendo que su propio partido en las bases aborrece a los injertos. Vale decir, Gonzalo, José Ramón... Gustavo, ninguno de ellos ha producido bienes políticos partidarios ni de base Ninguno Quizás por eso son tan intolerantes Pero qué pena que Danilo Medina se deje guiar por estos individuos Que han planificado de forma absurda la comunicación del Estado Tratándolo al pueblo como guiñapos ...como estúpidos... ...y una cosa importante Francis... Si ...por cada persona que estaba ahí en la marcha verde... Mm -hmm. ...detrás de esa persona... ...habían cinco, seis o siete... ...que no pudieron ir... Y ...que estábamos. los sentimientos... Eh, ...se identifican... ...con la necesidad... ...de que aquí... ...se le ponga fin a la impunidad... ...de que aquí se le ponga fin a la corrupción... ...de que aquí se respeten las leyes... ...que haya régimen de consecuencia... Tanto en el tema que tú siempre enfatices, en el tema fronterizo, también como en el tema de la seguridad ciudadana. Se que, no recurso, que no como hay recursos, que no hay recursos, no hay recursos para atender condiciones prioritarias del pueblo dominicano por la corrupción, por la impunidad, porque todo el que llega a posesiones y meras en el Estado, lo que quiere es repartírselo. Miren el sea como está, miren Corde cómo está, Miren lo que pasó con Diandino Peña en el metro y ni siquiera ya se menciona. Y así todos los demás casos. Esta situación es la que identifica sí. a este pueblo a caminar exigiendo de una vez y por todas, de una manera cívica. Entiéndanlo. Fulvio, amables televidentes, participemos como ciudadanos. No dejemos de criticar lo malo. No dejemos de decir lo que nos molesta. Hagámosle la advertencia que alguien en el Estado debe escuchar. Alguien en el Estado debe escuchar. Porque los tiempos de la tiranía lo dejamos atrás. Los tiempos de la tiranía lo dejamos atrás. Y por más que force, por más que hagan... No van a callar las voces Que disienten de ustedes Que disienten de su práctica De su forma de gobernar De su forma de apañar lo malo Y de su forma de solamente hacer ver Por vía de ustedes lo malo en los otros Quítate la viga de tu ojo para que puedas quitarle la del otro Es eso Da pena que funcionarios Abiertamente pidieran Busquen el periódico Gustavo Montalvo Un hombre seco, frío El poder tras el trono Déjense de criticar Le dice al pueblo dominicano En redes sociales y entre amigos al gobierno Quizás sea una advertencia o una amenaza, Fulvio. Bueno, bueno. Bueno, así, en estos comentarios, dejamos abierto nuestro espacio de mañana, porque esto es un, un espacio democrático, un espacio donde informar es nuestra responsabilidad, pero de forma veraz. Decirle a nuestros amigos que hoy se estará conociendo medidas preliminares, que se llama? No, medidas de coerción, de coerción. De coerción al chofer Pirulo, eh, aquel del hecho que lamentablemente pasó frente al ayuntamiento en la protesta de los choferes. Y hoy Telenor va a estar cubriendo en vivo todas las incidencias ahí en el Palacio de Justicia. Manténgase en contacto, hay más en De Mañana.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 Gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana y continuamos informándole y dando todas las incidencias. Recordarle que hoy es el juicio preliminar al caso del chofer pirulo de Villarriba que se va a tratar aquí en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís y Telenor estará cubriendo todas las incidencias. De aquí y de mañana también nuestros reporteros estarán directo reportando las incidencias a principio de mañana. Francis, ya, bueno, se escucha... ya se escucha la voz, la música, la música de Vladimir Paula y le damos paso para ampliar toda la información y ver cómo amanece el país y el mundo. Buenos días, Vladi. Buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, buenos días, hermano. Buenos días para ustedes. Gracias por estar en sintonía. Gracias por conectar, ¿verdad?, en este espacio ya de las noticias en, de mañana. ¿Todo bien, hermanos? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Mire, más adelante haremos contacto porque estamos en vivo en las inmediaciones del Palacio de Justicia aquí en San Francisco de Macorís para darle seguimiento en una cobertura total a lo que será en el día de hoy, el caso más sonado en los últimos días en el país, en la región el hecho donde el chofer, ¿verdad? Que eh, golpeó el coronel aquí en San Francisco de Macorís Y ya a partir de las 9 de la mañana Se le estará conociendo medida de coerción En el Tribunal de Atención Permanente En el Palacio de Justicia de aquí de San Francisco de Macorís Así que atento, en breves minutos ya estaremos haciendo contacto Con nuestro corresponsal desde el Palacio de Justicia Inmediatamente vamos a entrar en materia de noticias En el ámbito internacional Miren, miles de chavistas marchan en rechazo a supuesto atentado contra el presidente de Venezuela. Haremos las imágenes donde miles de personas se manifestaron en Caracas en apoyo al presidente venezolano Nicolás Maduro tras el supuesto atentado en su contra. Escuchemos. de Venezuela. Nos encontramos, nos encontramos dando un respaldo total y rotundo. No a la violencia. Bueno, ahí están los chavistas quienes se lanzaron a las calles en el día de ayer, ¿verdad?, en apoyo al presidente de su país, Nicolás Maduro. Miren allá en el edificio donde vive expresidenta de Argentina, Cristina. Eh... La policía argentina allanó anoche dos apartamentos del edificio donde vive la expresidenta Cristina Fernández como parte de la investigación conocida como los cuadernos de la corrupción que se sigue a la ex mandataria. Cristina Fernández compareció ante la justicia para responder por la acusación que pesa en su contra. Así que ahí vemos las imágenes de lo que fue, mientras vemos imágenes de apoyo de la expresidenta de Argentina, usada también de corrupción, señores. Ahí está, ¿eh? Al momento de salir, en imágenes que nos llegan de apoyo. Así que allá en el edificio donde vive la expresidenta argentina, Cristina Fernández. Entrando ya en el ámbito nacional... Ministerio de Educación afirma, año escolar iniciará el próximo 20 de agosto. Vamos a ver lo que dice entonces Andrés Navarro, Ministro de Educación. Adelante. Siempre hay retos, siempre hay centros educativos que hay que mejorar, que hay que reconstruir. Precisamente estamos lanzando un programa nacional de eh, reparación de escuelas, especialmente aquellas que son de los años 70, que ameritan ya una reparación. Pero eso no, no es una razón para poner en cuestionamiento el adecuado inicio del año escolar. La, la, la jornada escolar extendida, imagínense, ya está eh, eh, sirviendo a más de un 65% del estudiantado en el sector público. Sí. Año escolar se estará extendiendo el programa de República Digital Educación con la entrega de computadoras a maestros y a estudiantes y también la adecuación de las escuelas con la tecnología de la comunicación y la información. Y por otro lado vamos a desplegar una jornada nacional por la lectura. Sobre la base de los resultados que nos han dado las pruebas, especialmente en tercer grado de la primaria, el, el equipo nuestro técnico ha elaborado una estrategia para fortalecer la competencia ...de escritura en nuestros eh, niños. así que para el 20 inicia entonces el año escolar. Miren, vamos a ver esta información que nos llega desde el municipio de Pimentel, donde una mujer denuncia que fue brutalmente golpeada, señores. Así que ya veremos los golpes que esta mujer recibió, y ella denuncia que fue por parte de un hombre. Así que vamos a escuchar las declaraciones de la denunciante. Adelante. Sucede la situación que ya yo llevo un tiempo largo soportando y soportando problemas tras problema que este muchacho vive ocasionando en mi casa. Me en la casa, me cortan los árboles, se meten a robar y porque le voy a reclamar, porque le fajó a golpe primero a mi hijo y al otro día lo veo. Me agredió de tal manera. ¿Quién es esa persona? Ese es Gerard Margot. Se meten a mi casa a robar, nada pasa. Entonces, ¿dónde está la justicia? Aquí, en este pueblo, no se está trabajando. Aquí se está haciendo lo que él quiere. Y actuando de muy mal manera hombre debe de ser caramba apresado, miren cómo la golpea, eh brutalmente la golpea. Miren, vamos a ver, estamos tratando de hacer conexión en estos momentos en vivo con nuestro corresponsal, reportero gráfico, Ramón Hernández, el Willy, que se encuentra desde el Palacio de Justicia, así que más adelante estaremos haciendo conexión. Bueno, ahí vemos imágenes en estos momentos, ¿verdad?, que nos llegan, de cómo se encuentra... El Palacio de Justicia aquí en San Francisco de Macorís Todo luce hasta el momento despejado Algunos policías se han apostado en la parte frontal del Palacio de Justicia Aquí en San Francisco de Macorís Ahí vemos las imágenes donde los agentes policiales Se han apostado en el frente del Palacio Porque a partir de las 9 de la mañana del día de hoy se espera de que se conozca la medida de coerción contra el chofer que está acusado de golpear el coronel escolástico aquí en San Francisco de Macorís... ...en medio de una manifestación que se originó frente al ayuntamiento municipal de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Así que todo despejado hasta el momento, así luce el Palacio de Justicia... ...pero la policía, ¿verdad?, ha querido tomar las medidas correspondientes. Hay que decir que desde el día de ayer eh, la Policía Nacional ha tomado la decisión de acuartelar a todos sus miembros... ...y vemos cómo eh, en estos momentos nuestras cámaras hacen entrada también a la parte ya interior del Palacio de Justicia... ...aquí en San Francisco de Macorís. Son imágenes en vivo que conectamos en estos momentos gracias a la magia y a la tecnología de Telenor... Eh, como siempre, comprometido para llevar todas las informaciones. Ahí vemos a nuestro corresponsal, Willy, eh, en estos momentos justamente en el frente de eh, la Oficina de Judicial de Servicio de Atención Permanente, aquí en San Francisco de Macorís. Muy bien, donde a partir de las 9 de la mañana, les repito, se le estará conociendo medida de coerción al acusado, chofer de golpear al coronel. Vemos como justamente algunos empleados ya del Palacio de Justicia hacen su entrada a esta hora temprana de la mañana. Hay que decir que el abogado del coronel escolástico ha manifestado que se mantiene firme en pedir, en exigir tres meses de medida de coerción, entendiendo ellos, de prisión preventiva, así es. Tres meses de prisión preventiva, entendiendo ellos que fue una culpa, ¿verdad? Y que debe de, de cumplir en lo adelante el chofer acusado de golpear el coronel. De su parte, la parte ya choferil, el abogado por parte del chofer, han pedido una conciliación, llegar a un acuerdo. Pero hay un tranque, ¿eh? Hay un tranque y según los reportes que tenemos es de que hay una orden desde arriba de que no, de que no se debe ceder Y de que ellos tienen que poner el ejemplo Y que este hombre debe de ir a prisión preventiva E iniciar un proceso de juicio Los choferes en torno a este caso Han iniciado una serie de manifestaciones En el día de ayer paralizaron sus labores En el día de hoy han amenazado con apostarse también Frente al Palacio de Justicia Aquí en San Francisco de Macorís Imágenes en vivo en estos momentos, de cómo se encuentra el Palacio de Justicia, previo a lo que será ya en pocas horas la audiencia, o mejor dicho, el conocimiento de medidas de coerción contra el chofer acusado de golpear al coronel aquí en San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias a nuestro corresponsal reportero gráfico Ramón Hernández El Willy. Qué bien. Miren, señores. Vamos a ver, en otro orden denuncian mal estado del tramo carretero Pimentel-Cotuí Intransitable Ahí está señores, intransitable, miren eso, terrible Vamos a ver lo que les dice un chofer a nuestro corresponsal Severino Adelante No, no, este problema estábamos de hace mucho tiempo, esto hay que resolverlo Esto es un problema que lleva demasiado tiempo La autoridades de aquí tiene que ponerse fuerte con él. Esto, esto está peligroso y de noche nadie puede cruzar junto al atracadores y todas cosas aquí a cualquiera lo agarra porque este pedazo es demasiado malo esto tiene mucho tiempo así, esto hay que resolver bueno señores ahí están las declaraciones de ese chofer es un mal que llevan años denunciando vamos a ver estas imágenes señores captadas por las cámaras de vigilancia del San Vicente de Paul cuando un supuesto atracador se resiste a ser apresado mírenlo ahí cuando va corriendo y se, se extrae entonces ya choca con la puerta principal del hospital y rompe el cristal de la puerta delantera ahí está cuando es capturado eh, apresado verdad por la policía algunos miembros hay que decir que ahí está el momento cuando se produce este hombre llegó al hospital para curarse pero fue identificado por una mujer quien lo identificó vaya la redundancia y que fue el que atracó a una persona horas antes Y en medio del atraco supuestamente él también resultó herido Y fue identificado rápidamente por la mujer Mire el aire del verti, la, del, la de los vestidos, principalmente la del vestido azul Lo identificó y dijo fue él que atracó Entonces inmediatamente cuando intentan detenerlo, apresarlo Él se resiste, ahí vemos parte del forcejeo Luego entonces logra escapársele tanto al policía como al miembro de seguridad, mírenlo ahí, cuando él trata de resistirse. Y vamos a ver lo que nos dice el doctor Francisco Javier Ureña. Adelante.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 ¿verdad? Sobre el apresamiento de este hombre, que debe de cumplir y debe, sobre todo, decía el director, de pagar el cristal de la puerta frontal del hospital que él rompió. Mírenlo ahí cuando choca, increíble, y destruye entonces el cristal de la puerta delantera del Hospital San Vicente de Paul. Y ahí vemos el momento ya cuando es detenido este supuesto atracador que llegó hacia el Hospital San Vicente de Paul. Golpean presunto ladrón de varillas dentro de una construcción aquí en San Francisco de Macorís. Fue apresado en momento este hombre y le aplicaron la denominada técnica barrial. Momento en que se llevaba las varillas. Mírenla ahí. Increíble. Eso, eso ocurrió por aquí en la calle El Carmen entre Inver y Salcedo. Escuchemos. Ahí se metió ahora mismo, ahí se llevó ese ese carro y ahí lo agarraron en la puerta, saliendo con el rayo en la mano ahí. Eh, no, él eh, dice que es de Palma dije. Por ahí. Esa, esa, y eh, ahí se la quitó. Por ahí los guachimanes atraves, y ese se tiró en el hoyo, y los guachimanes arrancaron con el goidito, de calzo. Y entonces yo traje la varilla para acá, para que no se la fueran a robar, para que el dueño me diera algo. del hoyo sí, pero el blanco iba solo corriendo. Hoy entro al trabajo como de costumbre, hoy entro en una licencia médica. ...y parqueo el carro en el parqueo de, del trabajo. Se entró un individuo, me dice una compañera, que se hicieron al carro. Yo salgo y cuando salgo, Eva con el carro metido, el radio del carro, metido dentro de una cha, chaqueta. ¿Ya fue detenido? ¿Va sí. a poner la yo Sí, voy ahora para que pueda poner la cuenta. Este hombre, miren, se salvó porque lo estaban amenazando hasta con darle con bloque en la cabeza... ...a este hombre que fue cachado con esas varillas... Miren, la madre de joven asesinado teme por su vida tras recibir amenaza. Elizabeth Fernández denunció temer por su vida. Asegura que a raíz de la muerte de su hijo, Junior Félix, a tiros en el interior de una banca, han desatado una persecución en su contra. Así que escuchemos las declaraciones de Elizabeth Fernández. Adelante.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 Ahí está, ¿eh? Parte de lo que ha acontecido, así que en breve momento no se pierdan porque continuaremos en una cobertura total para darle seguimiento a lo que acontezca hoy aquí en San Francisco de Macorís, específicamente en el Palacio de Justicia. Hermanos del alma, no hay tiempo para más. Bendiciones. Feliz resto del día, pero antes decirle, no me puedo ir, ¿eh? Porque el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es...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 a Vladimir, por tantas informaciones, ya nosotros nos encargaremos de desglosarla y de argumentarla, pero obviamente debemos dar la bienvenida a Raquel Ortega. Buenos días, Muchas gracias, Raquel. hermano. ¿Cómo estás? Andas verde. Así. Color y terror. Y tú azul. Color bueno. terror tuyo. Bueno, el mío, este de la... Color fuerza? amor tuyo, de la Fuerza Nacional, nacional Progresista. Correcto, hay que aclarar las Buenos, <risa> Buenos días, hermano, Raquel. ¿cómo estás? Bien. En tu pre vacaciones, sí, mi pre -vacaciones. <risa> Mañana se nos va de vacaciones. Sí, que Buenos va días, amables televidentes. Gracias por estar aquí si en con nosotros como cada mañana. Hoy es día de San Maximiliano Colby. Acerca a todos los que llevan por nombre de Maximiliano, felicidades y bendiciones en su día. Hoy 14 de agosto, martes 14 de agosto 2018. Aquí estamos. Bajo la bendición de Dios y gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, vimos en las uh, noticias, entre otras cosas, que hoy se conoce la medida de coerción que está pl planteada para hoy martes uh -huh. eh, al chofer que tuvo el incidente. Nosotros hemos mantenido una posición institucional, sobre todo yo que he hecho mi aporte en favor de que haya respeto mutuo entre ciudadanos y agentes policiales y como abogado que como Conocedor abogado del proceso. y recuerden ustedes que dentro de mi planteamiento no es la de minimizar a uno o al otro sino que respetemos un orden institucional y hay una parte importante les recordé es más viable una salida armoniosa entre ambas partes la conciliación pero sin la presión mediática que han armado que más que favorecerle le está perjudicando ¿Cómo tú haces que haya una conciliación hoy después que te han hecho paro, después que te transgente después que la decisión que se tome hoy debe ser respetada guste o no nos guste tenemos un contacto telefónico, buenos días buenos días sí, buenos días Buen Bien, día, usted buen día. cuéntenos, adelante. Sí, sí, sí. sí una denuncia. Eh, mi nombre es Gilberto Javier de aquí de la Torrillo Camilo. Gilberto. Ah. Nosotros estuvimos en un lugar celebrando un cumpleaños de un sobrino mío. Entonces, allí todos los que estaban en como familia, mucho, mucho, habíamos como, como siete vehículos. En la casa que tengo que omitir, el dueño, el nombre del dueño de la casa. Pero eh, allí sucedió algo, que yo tengo una jipeta, entonces fuimos a poner una música, el pantalón estaba ahí en la jipeta, un pantalón ahí, tenía 30 mil pesos y mil dólares. Y no creo que entre nosotros, entre la familia, había alguien que podía actuar de esa forma, porque mi hermano vino de Estados Unidos a divertirse con nosotros. Entonces, a él le llevaron el pantalón de ahí, fue antes de ayer, eso fue en la boca de Colón. O sabes que eso en la boca de moví no por ahí, pero dice así. Entonces, yo le quiero hacer un llamado a esa persona, que por favor, que coja todos los 30 mil pesos y los mil dólares, pero que por favor no, no devuelva la cartera, y la tarjeta de crédito, la licencia, la cédula. Los documentos. No, aunque si él no puede, por favor, que lo lleve al Al canal. ¿Al canal? Que él está este programa ahora mismo con oh, Una pregunta, señor Gilberto. Entonces, ¿rompieron los cristales o abrieron? ¿Cómo abrieron el vehículo para sacar el pantalón? No, no, el vehículo estaba abierto. Estaba abierto. Estaban ah, oyendo la música. Ajá, ajá. Estaban escuchando la música. La puerta es abierta. Uh -huh. Pero, caramba, viene eh, Pues escuchado. mire, es muy probable que se haya sentado alguno ah, en, sí. en el algor eh, en, en su fiesta. camaradería y eso. Es decir, que es fácil de identificar, porque alguien se acercó, se sentó a escuchar la música. Tiene que ser alguien y, conocido. Y pasó desapercibido porque era alguien conocido. Lamentablemente. Sí, pero que o a darle un, un mensaje a esa que... persona, que su deshonestidad, que por lo menos la, la alivie, sí. dando los documentos, ¿verdad? Claro, que sí, que coge dinero si sí lo necesitaba, pero caramba, en tres familias, viene wow. mi, mi, mi hermano de Estados Unidos... Como viene todo el mundo aquí, hace que claro. a los demás que no viajan se puedan divertir, entonces vienen y le hacen eso, dándole no, no, cerveza, sí. dándole comida, mucho lechón asado, mucho dinero, un plátano de toda bebida y de todo. Ustedes vienen también y llevan su pobre cartera. ¿Qué por qué favor, es? le hago ese llamado, que me devuelvan por lo menos la cartera tire la frente a Telenor, tire la donde Exacto. sea, y se lo voy a agradecer gracias. muchas bueno. gracias a ustedes gracias a ustedes este usted por medio. usar gracias el medio usted. y gracias penoso usted. eso que ocurra y bueno, que se investigue, eh, ya, se supone que puso, una una denuncia, que puso la denuncia, La relación familiar y en un lugar que se parece sobreentiende, no entró nadie extraño, un campo, un campo, un campo. ustedes pusieron la denuncia señor Gilberto, sí, sí, mi hermano la puso la denuncia, sí. y, correcto, y uno privados completamente, con un portón que ni siquiera para mirar para afuera se podía Ay. Ya. Muchas gracias. Están, el... está, está entre ustedes, ciertamente. Claro que si entre todos, alguien con adornos, que son hermanos de mi hermano, que son culpables. No, sospechoso, para ¿no? Para no excluirte, claro, ¿verdad? Y no claro, hay claro. cámara en la casa. Ah, es, eso, eso es lo único Lo único que está mal de la, de la pobre hacienda, pequeña hacienda, y que no tiene, no tiene bueno, cámara. Yo bien. tengo aquí, en el torrillo Camilo, yo vivo en la, ca en, la, en la casa de aquel señor, que ya empezaba que estaba, Sí, está bien. ¿Cómo no? Okay. Bueno, ojalá que aparezcan los documentos, el dinero es eh, muy difícil que aparezca, pero ojalá que sí los documentos, porque viene a aliviarle todo ese procedimiento sí. tedioso que hay que hacer luego para sacar cada uno de ellos. Mientras tanto, que cancele tarjeta de crédito, eso debió hacerlo de una vez, porque la pueden estar utilizando. As, gracias, así a sí, gracias. Orden, gracias. A su orden. Muchísimas Mire, eh, decía Raquel, con respecto al, al, al caso que se significó aquí frente al ayuntamiento con el coronel y el chofer, Qué bien le hacen a, al chofer y al caso haberse distendido los ánimos, porque del otro lado me imagino que está eh, tranquilo, esperando. Ayer la denuncia era que el coronel había ido a Villarriba y eso se desmintió, y a la fecha no hemos escuchado el primer ¿Se caso... ¿Se desmintió? ¿Quién lo desmintió y cuándo? Yo, nosotros cuestionamos al jefe policial local uh -huh. y, y eso es falso porque no han presentado a quién fue que arrestó esta persona, este coronel, cuando estuvo en Villarriba, porque dicen que arrestaron... Que eran deportistas. Que eran deportistas que dijo, oh, y que eran esto. La Nadie persona, ha dicho la persona nada. Que llamó ayer y yo aquí. creo que sí que hay una algo de falsedad puesto Atención, que. Atención Leo, Leo, Leo Ureña tiene que llamar al ¿Por programa. Qué? ¿Por qué? porque hay una ausencia de información y de haberlo hecho mal por él porque no debiera de aparecer y mucho menos en ese escenario. Bueno, lo que sí me preocupa, Se está buscando un preocupa problema. Preocupa un poco un poco. Eh, escuché de voz del propio director general acá de la plaza Comando Noreste de la Policía Nacional eh, Olivense Minaya decir al noticiario de esta planta televisora ayer decir que ellos respetan a la asociación de, de choferes al grupo de choferes que están exigiendo por supuesto el buen trato y buen, la buena conducencia de este proceso pero que ellos respetan y lo respeta mucho, y dijo que respetaba a Cristino, a Villa, pero que también que respeten a ellos el derecho de defender a su agente. Bien claro lo puso. Cada uno de defiende al suyo. Eso lo dejó bastante claro ayer en el noticiero. Le, le, Oliver, ad le había advertido que la misma propuesta que hizo el abogado Víctor Rojas, que es el abogado de, de la defensa, era la más atinada pero se volvieron a la solidaridad, a remover, paro el viernes, paro ayer, bueno, y han y, seguido su ruta, y, para y no hoy, han dejado un espacio, no han dejado un solo espacio para que haya un acuerdo. ¿Qué debe haber? Son ellos los que le han dañado el majarete en caso que todavía hay la oportunidad, porque señores, Aquí hay casos más graves, que se han mm. puesto de acuerdo la Fiscalía con el Ministerio, el Ministerio Público con, con los grave. jueces. Y han puesto un acuerdo Eso está estipulado hasta con República. muerte y está estipulado ahí. Pero, recuérdense que usted ha agredido socialmente la imagen de la institución y han traspasado los límites sociales hasta llevar a un paro todo. ¿qué resultaría si hoy hay un acuerdo por parte de las de la autoridades y le favorecen con la libertad? ¿Qué va a decir el resto de la sociedad que fue por la presión mediática? ¿Vamos a llevar la presión mediática para que las decisiones de los jueces sean favorables al grupo más fuerte entonces aquí tenemos y mira lo que hay Y que si los es medios mira fuertes, lo que hay Francis y que Hoy los se conoce medidas fuertes. de coerción Y están facilitando el vehículo A las personas de Villa Arriba Que quieran venir a, al palacio y, y si la medida se conoce eh, De coerción Y le dan los tres meses al chofer Una pico, desgracia Perulo, los libres. ¿Qué van a hacer entonces? No han dejado espacio, Fulvio, no han dejado... El ¿Están más mínimo, pensando también en paros nacionales? El más mínimo espacio, sabemos que es un hombre bueno, un muchacho de trabajo, lo he resaltado porque ya, vuelvo y repito, tuve la oportunidad de conversar con él en un momento y me abordó del tema de la, de la parada y de, del área Ideales Díaz por un comentario que hiciéramos en esos momentos. Y... Me dejó buena impresión bueno. Y eso es bueno a favor de él Pero caramba, el grupo que le ha dado la solidaridad Esperemos. Le está dañando el majarete para Espe que él pueda Esperemos bueno, y eso no pase a mayores Para que tiempo. cambiemos de tema sí. Solo apuntar, hay muchos medios que le han hecho flaco servicio Medios digitales Muy flaco. Sobre todo Pero muy flaco muy servicio flaco. Y lo he dicho desde el primer día que desayudado. ocurrió Desde el primer día que ocurrió el incidente lo he dicho aquí, lo pueden buscar las grabaciones de nuestro programa que están todas en Youtube, Usted entra a Telenor en Youtube y encuentra la lista de, de mañana y podrás verlo, mantengo la misma posición, han echado más gasolina al caso más a fuego en vez de ayudar lo que haya perjudicado al propio chofer, han elaborado unos reguetones, unos memes que lo que están es fortaleciendo la idea de cualquiera de tomar hasta venganza privada en, en los dos casos, entonces no ayudan para nada y con ese afán de querer algunos informar y dar palo noticioso y volver y repetir las imágenes y hacer un show, un espectáculo de las noticias entonces estamos haciendo un flaco servicio al ejercicio periodístico porque no es ético no es ético eso es la verdad y lo mantengo si hubiese cierto. seguido la posición de víctima si se queda con los palos porque fue la autoridad en un exceso pero cuando le da la trompa todavía tiene la oportunidad de aclararse, pero él la remete en el suelo. Bueno, otro caso es, Francis... Y es lo que ustedes deben de saber, que hay que buscarle la vía de solución, no era la presión mediática, se lo dije a Villa, se lo advertí, se lo he advertido, señores, ayuden a ese muchacho a no permanecer ahí, pero ustedes dejándole un espacio a la autoridad de que salgan bien eh, y lúcido, porque frente a la sociedad, ¿qué va a pensar la sociedad en lo que se decide? Bueno, eso sí es verdad. Bien, vamos a continuar con las noticias. Y es que el ministro de Educación dice que está todo listo para iniciar la docencia a nivel nacional este 20 de agosto. ¿A dónde está Dice él que está todo listo ajá, ajá. Que hay algunos inconvenientes En algunas escuelas Que no estén todos los uniformes pero Eso es, es normal. normal también y, y Que, que hay, no hayan llegado los libros Eso es normal y que, una prof... que no estén los registros donde firma Eso es normal Que una profesora que en un lugar Que sí llegaron los sueltes lo vendiera También eso es normal Oh por Dios <ríe> Qué listo y, y oye oye oye Puro, que perla y la estaba vendiendo o, de verdad claro oye que de 500 a 800 pesos cobrando por eh, unos oye polocheos. que perla Raquel va a tratar eso ahora oye que perla dice el ministro que le van a enseñar a los niños a leer para que puedan no para que puedan eh, superar eh, ese ese bache cómo que hay va a ser Lo van a enseñar a leer, a leer. Ahora. Ay, sí, sí, hay una nueva... Antes no se enseñaba a leer. Es decir, que que ella aprende contigo, es con los estudiantes naturales. <risa> no, no, no, otro plan, ah. él está hablando del sistema normal. El cur... Al, al currículo uno no va a aprender, al no va a aprender, a Al currículo... Incluye una nueva sí. metodología para instruirlo en lectura. Pues mira, está reconociendo. Impuirlo en lectura. Está reconociendo. Sumergirlo es no en lectura. Eh, está no reconociendo en una piscina de lectura, en una piscina de libro uh -huh. y ahí... Lo van a enseñar Se ayer. me parece el cuento mm, de un... Cantim la cumplió año antes de ayer de y un, vino ahora que a relajar ah, a Un salvete del, del barrio, Ay, qué pero que él era medio... Eh, eh, se tenía como medio retardado, qué sé yo. Eh, pero dice, oye, conversando un chino en chino, y dice... Jesús Santísimo, ¿y si yo hubiese nacido allí? ¿Y cómo yo aprendo a hablar eso? <risa> Así está, Así está lo eh, este hombre fulgo, sí. relajándonos a todos. No está Suerte listo. que yo nací aquí en República Dominicana, ¿y porque, cómo yo voy a hablar No a es que todo sea negro, ni que todo sea blanco en el Ministerio de Educación, pero no está todo listo, eso es indiscutible. Solo para citar una de las irregularidades, la, la directora del Distrito eh, regional el 1501 la señora Daris Miladis está en el listín diario puede ampliar esa información, está vendiendo los polocher entre 500 y 800 Ay, pesos, Santísima. más cobrando el distintivo o el logo del, del centro educativo a 150 pesos, el centro se llama Liceo Gregorio Urbano no, Gilbert de Pantoja, Ese es así privado. que ella se está haciendo eh, su agosto vendiendo Polo Cher por la deficiencia del ministerio que por lo menos ha dicho y lo ha dicho a los medios que no ha cumplido la empresa que le que contrataron y que debe suplir los un, nuevos uniformes, los Power Rangers que muchos le dicen por los colores tan distintivos y que a esta religión le toca un rojo vino. Entonces, ella Gigante. está vendiéndolo, eso es antiético, y debe haber una sanción. Si no ocurre nada, entonces la gente va, eh, va a alimentar más su desesperanza de creer en este sistema educativo. La Asociación Dominicana de Profesores ha dicho una y mil veces, todos estos días que han estado en preparación en las escuelas, todas las irregularidades que han encontrado, y que la mayoría no son nuevas, no son nuevas, se repiten, pero son graves, porque el no tener un registro a tiempo y luego entonces llenarlo acelerado, y unos registros que son bastante, son diferentes, bastante amplios, tienen que escribir muchísimo, entonces, el no tener las tarjetas de notas que nunca le llegan a tiempo, el no tener los libros a tiempo, y ahora se suman los uniformes, es una práctica que demuestra entonces falta de gestión, de gerencia, por parte del de Ministerio retos. de Educación. Estos son los colores de a los A Navarro hay que chefs. darle el premio. Entonces, como que está todo listo. A Navarro ¿A hay que darle el premio. Listo? El del todos centro, color jóvenes, vino, es de, a, es de nosotros El rojo aquí. vino de, nos, sí, a de esta to, no, pero A todos esos jóvenes, y el del fondo, ¿qué color es aquel? No es el mismo, no lo el que pasa es que están repetidos. Hay dos azules Entonces, claro, dos azules oscuros, dos rojos A todos esos jóvenes lo van a enseñar a leer ahora. Porque antes no, no podían leer. No podían leer. Entonces, Bueno. Qué, qué penoso. Mira una cosa. ¿Se dan cuenta lo que pudimos ver en las imágenes del centro, del... Hospital San Vicente de Paul. Una persona Que va a curarse Va a atenderse Es identificada que acababa de realizar Un atraco Y parece que resultó herido Y Una de las personas que estaba ahí Lo identifique, ese fue el que atracó hace una hora Y se Huye, se manda He atrapado pero Frente a las autoridades Al policía uniformado él está haciendo lo propio porque lo que está viendo en el, en el ambiente, esto no, a eso no se le atiende. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el sistema de control social que tenemos o debemos de tener? Son seres humanos. Lo identificó una persona, no la policía. No la policía, pero entonces tampoco se atrás. quería dejar agarrar no, porque el plan pues claro era que no. irse. Claro. El hospital hay que atenderlo, hay que hospital. darle entrenamiento para que sepan cómo, desde el principio, no darle oportunidad. Al que se detiene, se detiene. Y ahí vemos el forcejeo. Ella ah, está con la respuesta. Tiene, tiene, tiene más fuerza que el policía. Pero es una Toma. forma de nosotros plantearle que hay que hacer algo. La sociedad no se puede ver enfrentada. ¿Y quién es el otro que tiene un punzón en la mano? Otro la. que lo anda buscando a él al, al que supuestamente atracó. Entonces, fíjense ustedes, otro, Ahí pudo haber una ¿ustedes desgracia. Vieron armado un civil con un punzón, como le dice. Sí. Eso da blanca. pena. A nosotros nos da pena. Bueno, bueno. Al final lo atraparon. Eso sí. eso es la, lo importante. Nos vamos a una breve pausa, señores, retornamos con más contenido aquí en de mañana. No le cambies. Quédese con nosotros. Puedes.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Llegamos al Café Caliente, la entrevista central. Nos place recibir a protagonistas de primera mano para discutir, analizar temas sumamente importantes de la vida pública. Está con nosotros el diputado de la República Dominicana por la provincia de Duarte, la circunscripción número uno. Franklin Romero, bienvenido de mañana. Qué gusto tenerte. Muy buenos días, muy buenos días a ustedes. Buen de, día. de mañana A todos los televidentes que siempre lo siguen ustedes de mañana. Ya mami, y papi y tanto sabes frente al televisor. Ya. Adiós, saludo el, para saludo ellos. Te a dije ellos. dije que venía para acá. Así <risa> que <ya está> <risa> saludo a ellos. Diputado. Bueno, muchos temas. Muchos temas. Quisiera empezar para caer entonces en lo político propiamente partidario, pero primero con... Como ya he sabido, fue aprobada la ley de partidos. En lo particular he criticado la posición del PRM institucional al referirse a que no es la ley que queremos, pero es la ley. Creo que es un concepto vacío, sin concreción de las problemáticas que debe de abordar una ley. A su acción, ...como Mira, diputado... ...eso de... ...no es la ley que es que, que perfecta... pues si la que queríamos... pues ...es la ley... ...eso es un cliché que se usa mucho en el Congreso... Cuando sí, digo queremos ...que se nos apruebe una una ley... ...porque recuerden que toda, todas leyes... ...llevan modificaciones... ...ahora esta ley que llevaba unos 18 años... ...en el Congreso dando vueltas... ...se aprobaba en la Cámara de Diputados... ...se caía en el Senado... ...y por fin se aprobó... ...esta ley no es la ley de los partidos... ...esta es la ley del pueblo porque ningún partido quería ley, vamos a estar claros con eso, okay. nadie quiere que los regulen. Ni el suyo. Y, ninguno, ningún partido quiere ley, cuando usted anda por ahí como, Juan chivo lo, sin ley. como un Juan de los Palotes, como un chivo sin ley, usted no quiere que lo regulen, y esta ley es lo que viene a regular los partidos políticos, los movimientos y las agrupaciones políticas. Eh, ya fue tanto la insistencia de la sociedad civil, de participación ciudadana, del pueblo, de toda la sociedad y de algunos partido. políticos, algunos partidos, eh, pues ya tuvo que aprobarse la ley, porque era tanta la presión que realmente logramos la ley. Yo me siento muy orgulloso y voté mi, hice mi, tiré mi voto favorable por esa ley, que aunque digan que no es la ley perfecta, es la ley que tenemos, que recibirá modificaciones, pero ¿cuánto se ha hablado de esta ley? Más sin embargo, todo estaba concentrado en lo que es las primarias abiertas o cerradas, sí. que es lo menos importante para el pueblo en esa ley. Esta ley tiene unos artículos donde el principal artículo para mí es el artículo 25, que es donde están las sanciones. Y el último artículo, que es donde están las penalidades. O sea, perdón, en el artículo 25 tenemos lo que son las prohibiciones. Y entonces en el artículo 81 y 82 tenemos lo que son las penalidades. El, Por el primera vez tenemos, de sanciones, tenemos sanciones. ¿Qué tipo de, de sanciones? Patrimonio? Pues mira, hay hasta, prisión, hay hasta prisión, hay prisión, y hay multa de 50 100 salarios, de 100 salarios a 200 salarios mínimo de multa. Te van a inhabilitar de participar sí, en, el, en, la, en certamen electorales eh, de hasta 5 o 10 años. O sea... Hay sanciones y la Junta Central Electoral ahora tiene un instrumento para poder regular a los partidos políticos. Pero, partidos ¿y la ley de Junta Central Electoral? La ley electoral. Bueno, la, la ley electoral, electoral es la que 97. vamos, vamos ya a aprobar ahora, que es mucho más fácil, es más difícil, eh, más importante inclusive, uh -huh. la ley electoral. Es la que porque debe? esta es la que va a, a regir realmente las elecciones El principalmente. Completo. Pero mira, hablando de esa ley, vamos olvidando lo que es abierta o cerrada, que es lo que la gente conoce, porque eso fue lo que, lo que nos vendieron. Mira, ahí te, con esta ley se evita lo que es el transfugismo Está penalizado de hecho Bueno, no está penalizado por no. Que, Porque está prohibido Ya si tú vas a una primaria A unas primarias Internas Como candidato, precandidato a diputado Senador, alcalde, lo que sea Y tú pierdes, ya tú no puedes optar Por ninguna otra Candidatura, ni en tu partido Ni en otro partido Hasta cuatro años después Ahí se evita ya esto, que el negocio que había. Voy a tirar una candidatura a senador para después quedar como diputado, diputado para quedar como regidor. Sí. Ah, perdí aquí porque hoy no me quieren, me voy para otro partido. Todo eso se acaba. Eh, también tenemos el tope, el financiamiento, porque el dinero que se gasta en campaña, ustedes lo saben, en la política se hace con dinero y con mucho dinero. Y el que más tiene siempre la ropa, el más pequeño. Eso, eso es así. Ahora vamos a tener igualdad, igualdad de condiciones, donde va a haber un tope que va a ser regulado incluso por la Junta Central Electoral, y si usted descubre que alguien se pasó de ese tope, usted pues, entonces puede denunciar, y el Tribunal Superior Electoral también te va fácilmente inhabilitar de que tú participes en el certamen electoral. Esta parte sí. es muy importante, sobre Pero, todo porque también la publicidad será regularizada. Ok. Porque aquí, por ejemplo, local, usted tenía más publicidad que cualquier otro. Sí, claro, con sus sí. recursos, usted Exacto. lo podía hacer. Usted aplastó a los demás en publicidad y tenía la facilidad no, no para No es yo lo aplasté, es que yo tenía más posibilidades. Exacto, es sí. lo mismo. Porque entonces, recuerda que yo tengo imprenta. Por eso. A, a, tenía mí, a, toda a mí, como la que no me conviene la ley, porque nadie quiere gastar su dinero si puede gastarlo. Correcto. Yo era que más quería la ley. Entonces, ¿cómo se va a regularizar ahora? Bueno, pues mira, eh, eso va a venir entonces que la igualdad. Van a definir incluso los spots publicitarios de televisión y de radio, que es muy fácil de controlar. Claro. Tú vas a tener la misma cantidad que yo. También viene el tope al financiamiento, donde hay un tope para gastar por cada candidato. Y decir de dónde vienen esos Y transparentarlo. Si Ajá. tú me quieres dar a mí 100 pesos, claro. yo tengo que decir que tú me estás dando esos 100 pesos. ¿Y quién es Francia? de dónde Francia con ese dinero? Pero ese dinero tampoco viene directamente de mí. Es decir, va a una cuenta única del partido y el partido entonces me lo asigna a mí. Uh, que hay que tenemos que ver si los partidos realmente van a cumplir bueno, con esa parte? Tienen que cumplir. ¿Hay ¿Hay otro? Deben de cumplir, porque hay sanciones. Hay sanciones sí. no solamente para los candidatos. Los partidos tienen sanciones. Hay otro artículo en esta ley que es sumamente importante, que es el asunto de la participación femenina. Sí, en este caso. Un gran logro. Eso es un gran logro, pero la mujer dominicana eh, no está incursionando tantísimo en política y la mayoría de los partidos tienen problemas para escoger a, a la parte femenina para esos puestos. Debemos motivar ¿Qué está a la haciendo mujer? el partido para eso? Debemos motivar a la mujer, debemos motivar a la juventud, por igual, ahora ya, ya estamos en igualdad de condiciones. Nadie puede tener más de un 60 ni menos de un 40 y a la juventud se le asegura su cuota. No, nos permite un, un paréntesis, porque tenemos que hacer un contacto en vivo con Vladimir Paula, que está en el Palacio de Justicia. Ah, Damos seguimiento también al caso del chofer. Eh, ¿Ya tenemos listo a Vladimir? Vamos a hacer contacto. Buenos días. Buenos días, Vladimir Hoy se conocerá medida de coerción. Muchísimas gracias a ustedes y a todas las personas que están conectadas en estos momentos con nosotros. Estamos transmitiendo totalmente en vivo en estos momentos para el programa de mañana en una cobertura total en el día de hoy. Bajo un cielo que se encuentra, bueno, totalmente nublado. Aquí estamos en el Palacio de Justicia y tal y como se puede notar en las imágenes, agentes policiales se han apostado en las inmediaciones del palacio, tanto en la parte exterior como en la parte interior, pues en el día de hoy, ya a partir de las 9 de la mañana, está programada eh, lo que será el conocimiento de medida de coerción al chofer José Manuel Cáceres, acusado de golpear al coronel de la policía eh, escolástico en un hecho ocurrido en las afueras del ayuntamiento de aquí de San Francisco de Macorís. Hemos notado a todo lo largo, eh, en las esquinas, en las inmediaciones, tal, y como se puede notar por allá, las imágenes. Miren, vamos a ver en estos momentos, porque vamos vamos a conectar, vamos a tratar, ¿verdad?, de conversar con el abogado Víctor Rojas, quien es el abogado del chofer José Manuel Cáceres, a quien en el día de hoy. Abogado, buenas, buenos días. Bienvenido. Estamos totalmente en vivo en estos momentos para el programa de mañana. Víctor, ¿cuáles son ya las expectativas? ...en este proceso que ha acaparado la atención de todos los dominicanos, ¿verdad?, por su trascendencia. Bueno, nosotros todavía estamos esperando, todavía estamos en espera. Hay unas personas que están conversando para... ...a ver si hay una conciliación. Estamos esperanzados todavía en la conciliación, porque en los términos penales... ...no hay las mínimas condiciones para al señor Cáceres darle una prisión preventiva. Es más. Eh, eso debiera ser un asunto de, de una riña jugado, asunto de jugado de paz. Y ahorita el abogado y yo, vamos, el otro abogado, Hernando Justo y yo, vamos a sopesar algunas cosas eh, para cuando vamos a la medida, pero no hay ningún tipo de condiciones para que le dé una prisión preventiva, que es lo que quiere la fiscalía, porque la fiscalía actúa ahí sin ningún tipo, sin ningún concepto de lo que es el derecho procesal penal, pidiendo una garantía económica en base a qué? Perdón, pidiendo una garantía, una prisión preventiva. ¿En base a qué? Una prisión preventiva. El muchacho provocó el incidente, eh, el señor Cáceres provocó el incidente, no hay libertad de expresión, no, libe, no hay libertad, está prohibido la Constitución eh, la huelga, está prohibido la Constitución la vigilia, entonces no hay ningún tipo de condición, no hay un algo que pueda incriminar al muchacho, que pueda, puedan mandarlo a, a una prisión preventiva. Además de eso. ¿Quién ha traído desasosiego a la capital? ¿Fue por, una, fue, fue por una actitud de los choferes, fue por una actitud indebida del coronel. Ahora bien, nosotros no andamos buscando ahora mismo, hasta ahorita, él va a conocer la medida, quién tiene la razón, quién tiene la razón. Hasta ahora estamos buscando una conciliación y por eso tuve que yo tiene todos esos días preso, Pero un asunto. Una, un asunto que nosotros como ciudadanos que queremos llevar la paz al pueblo, eh, decidimos y le solicitamos al tribunal el aplazamiento o la suspensión de la medida hasta el día de hoy. Pero, Víctor, eh, eh, hablando ya cuando usted decía que fue una actitud indebida por parte del coronel, ¿a qué nos referimos? Rompió los protocolos de la policía. La ley dice que los golpes, la humillación, la vejación... Es lo último, lo último que tiene, la última opción que tiene la policía. Y era una vigilia, no era una huelga, era en el parque que se iban a sentar. Y si usted ve el video, el muchacho iba a agarrar la silla, está de espalda cuando le, den, cuando le dan. Cuando él se vira, la reacción de una acción. ¿Eh? Entonces, esa Pero es la situación. ¿Es verdad que es golpeado por, por primera vez? Hay una segunda, y muchos también ha dicho que por eso puede verdad la pena ser eh, eh, contundente. Luego de que está entonces ya en el pavimento, inmediatamente vuelve a conectarle. Imagínense usted o uno de los amigos que están viendo la televisión, que le den por la espalda. Cuando usted gira, usted no sabe a quién usted le va a dar. Él lo ha dicho, y yo no sé a quién le, le di. Yo no sé. Además, usted sabe la adrenalina del momento. Pues cuando tú das, tú quieres volver a dar. Sin embargo, él no sabía. ...él creía que era un policía municipal... Eh, ...porque en la parte, cuando le dan el, el palo de atrás... Él, ...él se duerme, él termina aturdido... ...entonces el aturdimiento trae la reacción... ...pero óyeme, la gente sofisticadamente dice Macana... ...fueron tres palos que le dieron... ...tres palos y ustedes son testigos como medio de comunicación... ...además Telenor fue el que recono, recogió eh, las fílmicas ...y ustedes tienen los videos... ...pero en conclusión... Ojalá, ojalá, ojalá que sea una medida conciliada. Buscan entonces una medida conciliada definitivamente. ¿Se han acercado ya usted, ustedes como abogados los dos? Porque eh, anteriormente le, le habíamos preguntado, ¿verdad? Y él decía que mantendrán la posición firme y que buscan una prisión preventiva de tres meses. Bueno, eh, hemos mandado, hemos enviado personas, donde el coronel, para que, Colástico, para que conversen con él. Hemos... ...hablado con los fiscales, yo principalmente he hablado como tres veces con, con el fiscal, con Rey, ...pero la posición de Rey yo la veo medio terca... ...porque no veo la necesidad para solicitar una prisión preventiva... Eh, ...¿basado en qué? ¿En cuál es el artículo del Código Penal? ¿Basado en qué? Si no lo hace, simple riña, hubo rebeldía, no hubo rebeldía... ...que ellos ponen el cien, eh, 209, 211, 212 del Código Penal donde quiere hablar de rebeldía... Hay rebeldía, ustedes vieron rebeldía, el pueblo vio rebeldía, por eso es que el pueblo está indignado, por eso es que tuviste que el paro ayer de comercio, los comerciantes aquí se vieron afectados y toda esta provincia, pero por una actitud que la gente la ve mezquina de parte de la fiscalía y de parte de, de la policía, no hay forma alguna para darle una prisión preventiva al señor Cáceres. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias, Víctor Rojas. Gracias a ti, hermano. Abogado del de joven José Manuel Cáceres, chofer que en el día de hoy, ya a partir de las 9 de la mañana, se estará conociendo medida de coerción en el Palacio de Justicia, aquí en San Francisco de Macorís, tras ser acusado eh, de golpear al coronel de la policía, Escolástico Eusebio. En una cobertura total para de mañana, Vladimir Paula, regreso con ustedes. Bueno, Muchísimas gracias, Vladimir, gracias, por este reporte eh, amplio, una conversación con el abogado que está llevando. El caso. Es. Bueno, bueno. Eh, siempre he, he, he planteado de que Víctor ha tratado de ser mediador, pero deben de dejar de, de, de, de juzgar a priori a Ay, pues. ambos y dejar que se busque una salida si es lo que quieren ayudar. Pero creo que le alejan porque una autoridad no se puede ver sometida a una presión no. mediática para tomar una decisión. Así es. Y ponemos contexto a los televidentes. Seguimos aquí, aquí. en el set conversando con el diputado empresario y cuasi abogado Franklin Romero. Estaba Gracias, la pregunta está con de la participación de la mujer la en cubota. esta ley de, nueva de partido y también de la juventud. ¿Qué están haciendo los partidos? ¿Qué está haciendo tu partido para eh, elevar ese ánimo dentro de la población femenina a que participe en política? Mira, yo siempre abogaba, antes de la ley incluso, de la participación de la mujer en la juventud. La mujer es el 51% de la población, son, son las que deciden, son las que inciden incluso en las elecciones, eh, porque la ama de casa, la mamá y la esposa, y es la que realmente siente lo que está pasando en la sociedad. Y a través de ella, pues, el voto va más directo a lo que ella cree. Un hijo que escucha a su madre, pues ya entonces es un voto más seguro. Eh, los partidos políticos reciben dinero de la Junta Central Electoral, que todos lo sabemos Y un 25% de ese dinero, que creo que ahora en la ley electoral lo vamos a, estar, a tener más, más claro Pues era justamente para educar a la población, a los militantes, a los simpatizantes de los partidos Y esa es una parte que nosotros tenemos que utilizar para llamar a la mujer y educarla No solamente a la mujer, vamos a generalizar Eso es una... Una, no es una opción, es una obligación que nosotros tenemos como un partido. Y ese dinero se lo dan a los partidos justamente para eso. Lo que pasa es que en la gran mayoría no lo hacen. No el, lo dinero, no lo el dinero no llega. Diputado, hablando de ley 3318, con la fórmula salomónica que buscaron para que fuera aprobada, dándole opciones. ¿Dónde quedó la militancia de los partidos? Porque claramente sujeta a una decisión de la cúpula. De la, cúpula. Mira, eh, la palabra cúpula, yo participé en casi todas las comisiones, eh, no era de la comisión, no tenía voto, pero sí tenía voz, y escuchaba una y otra vertiente. Y la palabra cúpula era lo que más mal caía. Porque era lo mismo que se decía que fuera la cúpula. La cúpula, eh, lo más alto ahora mismo en el PLD es Danilo Medina. Y los 34 o ellos 3, que representan y el comité los 30... político. Eso es lo que van a decidir. Pero también nos afecta a nosotros. En el ahora caso también de se va a, a, a, va a pasar en Santo Domingo con nuestro partido. Que justamente eh, nosotros tenemos que criticar todo lo que sea los partidos políticos, sea la, el gobierno sea nosotros. Y nosotros, como partido político, aquí en la provincia de Duarte, no tenemos una representación en, en, en Santo Domingo. La única representación que tiene la provincia de Duarte son los diputados. Pero aquí no hay un vicepresidente, aquí no hay un secretario. Ministro de nada. Aquí no. Uh -huh. Después, bueno, estamos en mi, en mi partido. Y eso uh -huh. es una cosa que nosotros tenemos que abogar para que nuestro partido entonces le dé participación a todos. Eh, eso de la cúpula, eso es como decir, eh, la misma imposición o si fuera cerrada, vamos a decir, no abierta. Totalmente. Porque allá que van a decidir, eh, nosotros vamos a estar con el ojo visor, vamos a estar como veedor en todas las comisiones que, que haya que ir. Y dar nuestra opinión, no solamente en nuestro partido, sino a través de la sociedad, porque la, la, la columna vertebral de todo partido son las bases, son los militantes, entonces lo dejaron fuera. Entonces ahí vienen lo que las imposiciones, y nosotros vamos a estar claro con eso, vamos a gestar todo lo que sea, y no importa el partido que sea. ¿Puede Yo ser creo que partido, sea, bueno, puede ser ¿Sí? el partido nuestro, nosotros vamos a estar ahí. Muy bien. Volviendo a la participación, de la, la cuota de participación de la mujer, usted lo ha dado como positivo. Sí. Esta condición nueva de 40% mínimo, máximo 60%. Sin embargo, muchas. Para ambos géneros. Cre... Sí, gran parte de la población no lo entiende así. Antes se contemplaba un 50 y 50% por lo menos. En la participación de la mujer. Lo mismo pero ahora es 40, 60, claro, te da más posibilidades, pero yo no soy partidaria de la cuota, entiendo que la mujer debe ganarse todo el espacio que considere por su capacidad, no porque se lo imponga, sí, no porque no se le imponga, entonces sí, de alguna manera para que obligar a los partidos a darle una, una participación. ¿Crees que es la más democrática? Eh, para mí es la más democrática, porque imponer, como antes teníamos un 33%, que fue lo que llegó del Senado, un 33%, y... La mujer quería un 50. Exacto, esa era la aspiración. Y un 50 en lo municipal y un 50 en lo congresual. Eh, nosotros, que fue una propuesta de otro partido, el 40-60, que le beneficia más a la mujer porque nos da igualdad de condiciones. Ahora nosotros no podemos tener menos de 40 pero tampoco podemos tener más de 60 y la mujer por igual. ¿Qué es lo que sucede con la mujer? Que la mujer es menos activa. Y ahí que va la pregunta de Fulvio, ¿eh? ¿qué estamos haciendo para traer a, la, a las mujeres? Las mujeres se preparan menos para la sí, política. Sin son las que votan posicionan y posicionan a los hombres. Deciden, pero son las que más deben participar. Necesitamos. Nosotros tenemos ahora 53 mujeres en la Cámara de Diputados. Necesitamos más, necesitamos igualdad. Somos 190. Ojalá que haya 90, 95 mujeres también en la Cámara de Diputados. Porque es demasiado viejo, gordo y feo. Necesitamos mujeres que también puedan no participar. Hay gente, la que a ¿Eh? gente que va a dormir también. Gente que va a dormir. A algunos <risa> le da sueño. Sí. Pero a veces también, ese que agarraron durmiendo sí le dio sueño. Mm. Porque cuando se van a conocer la, la, los iniciativas, hay, hay que leerla completa, entonces al único que no se duerme es el que está leyendo, los demás tienen que salir se pueden parar Diputado. Eh, pero el que no se puede parar pues ahí quedó. Diputado, lo he visto eh, en el hemiciclo sentado del, la, del lado de Faride eh, parece que comparten ahí esa cercanía, los papeles de Faride van a continuar, ya lo han sometido la, la solicitud de llevar a una comisión ocho veces <coughs> y ha sido negada, continuarán con lo mismo, vendrán más papeles eh, así, hoy salió un documento justamente De unos 20 millones de pesos uh -huh. de Rondón Vaconcelo eh, Admite que pagó 20 millones de dólares Y ese documento no está Pero en, eso en, lo sacó un periódico De salió, acuerdo a la investigación sí, uh -huh. eh, Lo de Faride La última instancia que tuvo Faride Fue presentarlo en la Cámara de Diputados pero bueno, Faride había presentado eso en la Procuraduría Ya hace un año sí. Y es lo que ella dice, no me han hecho caso Y eso está ahí eh, yo no entiendo por qué La parte del PLD No ha creado la comisión Porque al final las comisiones se crean Y la mayoría la tienen ellos Cuando yo interpelé a la Cámara de Cuentas Que ustedes saben claro. a, a La interpelación de juicio político Tampoco me lo aceptaron Más se creó una comisión Y la comisión era 5 sobre 4 Al final se, aclare, se, se aclaró eso Yo creo que la vida política en la forma que se nos ha planteado en esta etapa de la vida nacional el político o, los o el gobierno ha llegado a mucho ha logrado mucho a imponerse pero Cámara de Diputados no va a llegar la conciencia a quienes ejercen el poder legislativo de distanciarse del poder ejecutivo no habrá manera de que no se ha planteado que se cumpla verdaderamente el cuatro, el artículo 4 de la Constitución en la separación de poderes. No solamente el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, los tres poderes del Estado. Deben bueno, estar separado, la, justicia, la justicia mira cómo estamos. Pero si nosotros hacemos un, un estudio, un análisis de lo que es, son los poderes del Estado, cómo se eligen, uh -huh. la justicia siempre va a depender del Poder Ejecutivo como está. Obviamente. Y el Congreso también va a depender del Poder Ejecutivo cuando tiene su gran mayoría, porque el doctrinamiento que existen los partidos... No le permite a un diputado o a un senador votar en contra de las líneas del partido. Pero hemos visto que se llevan líneas de grupos, no de partido en bueno, sí. Bueno, este en este caso es muy diferente, porque en este caso ya por primera vez se ve una división dentro del partido, no una división, porque no están divididos, es que, que no sueñen con eso, sino que hay una hay diferencia entre dos líderes que quieren ser presidentes los dos y. Hay una diferencia entre los diputados de Lionel y los diputados de, de, de Danilo. Dip... Lionel quería las primarias cerradas, Danilo las quería abiertas, y por qué vino el problema realmente. Diputado, ab abordamos muchos temas con usted, eh, ya en un par de días te estaremos acá recordando nuestros héroes, mujeres y hombres que lucharon por la restauración de la República Dominicana, 16 de agosto. ¿Qué debemos restaurar hoy día? ¿Qué hace falta en nuestro país? La, lo primero que nosotros y yo abogo mucho por eso es la educación cívica. Eso es inevitable, eso es algo que, que nos dieron día, a nosotros. Cada día nos lo dieron a nosotros. Y por eso salimos un poquito no, no, no, no. mejor. <risa> Créeme que sí. Y, y, y, y como se dice, y el pescozón. Sí, eso nos ayuda a nosotros a salir un poquito mejor. Recuerden la que correa y la tie el y tiempo eso. que se vivía antes no es el mismo tiempo de ahora. No, no, para no, no, para nada. La chancleta negra de La go. chancleta, la, la, mirada, de la, la, mirada, la mirada, la mirada. Yo creo que todavía tengo una marca de un anillo que papi tenía que decía LFR, Luis Fermín Romero, que cuando yo, yo hacía algo malo, se volteaba el anillo. Y me Ay. hacía así. Uh -huh. Y yo sentía el dolor antes de dármelo. Dije. Hay que restaurar la pela entonces. No, la pela no hay es que restaurar porque ya los tiempos cambiaron. Ah, ¿y entonces Ya qué? los tiempos cambiaron. De donde estamos donde nosotros, nosotros vivimos. Ahora ya hay otros métodos y pero cuando se fue la pela también se fue la educación cívica, cuando vinieron sí, los invitado. derechos, Yo cuando vinieron no, los derechos humanos, sí. vinieron el, el derecho que se le dio a, la, a, a los niños, niñas y adolescentes, pues entonces también perdimos la, la potestad que tenían los padres sí, para corregir la a los autoridad. Niños. La autoridad. Eh, déjame hacer una pregunta antes porque ya nos avisa la música que poco tiempo. poco tiempo que tenemos porque usted tiene que volver, porque hay muchas cosas que tenemos que abordar. Ley ...de partido y cláusula anti transfugismo Su partido está presentando una desmembración paulatina... ...hacia el antiguo partido, pero es al lado del poder. ¿Siquio se ha ido? Sí, claro, eso es un hecho. Siquio se fue y se fueron unos cuatro o cinco dirigentes con él. Bueno, dirigente Siquio, que me merece todo el respeto... Yo digo que en mi partido somos pocos los que le damos por, la, por el tobillo a Siquió, por la experiencia y el tiempo que tiene No Nosotros perdimos un gran hombre a eh, Entiendo ya que Siquio en, en el ocaso de su vida, eh, no dio dar ese paso, fue muy lamentable, porque, como dice, se va el PRD, pero el PRD es un aliado del partido en el gobierno. Y ya veremos en los próximos días si sale en una, fun el, el, el, antes, una función. Antes de irnos, antes de irnos, ¿cuáles serían sus aspiraciones para las elecciones de 2020 aquí en la provincia de Guadalajara? Eh, bueno, mis, mis aspiraciones todavía no están está en lo que diga el partido. Yo me debo a un partido y quiero a aprovechar y, a, y dejar claro que yo estoy firme con mi partido. Eh, yo no voy para ningún sitio. Yo estoy ah. estructurando lo que es realmente este partido. Todos estamos trabajando por ese partido. Más ahora, porque a ese siguió, nosotros tenemos que estructurar, y el tenía tiene 40 años dirigiendo a esta tribu, vamos a decir, de hombres y mujeres. Y nosotros estamos trabajando para eso justamente. Pero ahí sentado donde usted está, dijo el doctor Guido Gómez Mazara hace una semana que los PRMistas son PRDistas disgustados y que volverán todos a su partido cuando él logre sacar a Miguel Vargas de él mismo. ¿Usted considera que es así? Lo desdibutado puede ser porque el PRM es el formato de un disgusto. Ahora, el PRM, el PRM es una realidad. O sea, es imposible que 35 se vayan para 5. Es más fácil que 5 vengan para 30. Claro. Sí. claro. O sea, vamos a estar claros en eso. Bueno, no, no, no. Yo, yo, yo, yo, mira, Usted si no regresaría al PRD. Hasta agosto. No al, regresaría al PRD. Bueno, las circunstancias son las que te ah, dicen las cosas que pueden pasar. Yo no puedo decirles agua, no beberé. Ahora, hoy yo estoy firme en mi partido. Hoy yo estoy firme en mi partido y seguiré firme en mi partido porque este fue el partido que realmente me acogió eh, el pueblo. Con este partido fue el que me conoció y yo seguiré en este partido hasta donde quiera el pueblo, quiere el partido gracias. y hasta donde Dios quiera. Muchas gracias, muy bien. amable al diputado de nuestra República Dominicana por la provincia de Duarte de circunscripción número uno, Franklin Romero, empresario, diputado y cuasi abogado. Ha estado con nosotros en el Café Caliente. Nos vamos a una pausa, retornamos con más aquí en De Mañana.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Bueno, recordarles que Farmacia San Rafael está celebrando su 50 aniversario sí. y agradecimiento a tu fidelidad por estos 50 años de servicio. Farmacia San Rafael te premia en grande. En, por cada mil pesos de compra por persona en efectivo, tarjeta o diferencia de seguros, recibirás un boleto para participar de la rifa de una motocicleta, una TV Smart y una nevera. votando la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 Si quiere verte bien y también tener una vista de primera calidad, 2020, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio, debes de visitar. Ahí están todas las monturas de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial. También encontrará profesionales de primera óptica máxima visión. Calles Castillo, esquina La Cruz, 809-588-7675 para verse bien y cuidar tus ojos, óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Supermercado Almanzar, les recuerda que no tiene que salir de la guarana porque todo lo encuentra en un mismo lugar, Supermercado Almanzar en esta temporada de escolares tiene repleto el departamento, allí usted encuentra para sus niños los personajes favoritos en mascotas, mochilas, loncheras, lápices, sacapuntas, todo, lo que usted busca en un mismo lugar No tiene que irse de Las Guaranas Y recuerde que aceptamos tarjeta Solidaridad Calle principal 34A Las Guaranas Y recordarle que son tan nuestros como Las Guaranas Supermercado Almanzar Bueno, vamos con los mensajes del WhatsApp Vamos a ver si la, la tablet nos ayuda República Digital, que se compadezca de nosotros Mira cómo está esta tablet. Vamos a verla por favor en, en pantalla Porque esto no... Ahora sí, vamos a ver. Comenzamos con los mensajes de nuestros amables televidentes. Bueno, ahí vemos una beba ahí que está parece de cumpleaños, pero queremos ver el mensaje para ver su nombre. Por supuesto, sí. Jacqueline del Carmen, sector Gessemaní, San Francisco de Macorís. Vamos a leer el mensaje, dale para atrás, por favor. Está de cumpleaños. Este mensaje lo envía Jacqueline. Ok, muchas felicidades para Eileen de fiesta de cumpleaños. Cumplen dos añitos de, de parte de su tía Brushley. Seguimos con Víctor Grimaldi. Muchas gracias, Eric, mi asistente estrella. Eric no, eh, nos ha ayudado aquí. Víctor Grimaldi nos pasa estas fotos y dice, saludos hermanos, queremos darle las gracias a todos los que acompañaron en la Gran Quermés, un lazo de amor por Jenny, esto fue el pasado domingo y lo, vi, y lo anunciamos toda la semana aquí, Qué bueno que fue mucha gente a ser solidaria, Jenny está padeciendo de un cáncer y queremos que entre todos ayudar a que tenga el tratamiento adecuado para preservar su vida, Rosy Bel Serrano de las Guaranas nos escribe, dice que fe, le feliciten por su graduación, felicidades, felicidades. enhorabuena, que siga así, Rosy Bale. Leonel Ureña Mercedes de Villarriba escribe, buen día amigos, del más visto programa de las mañanas. Dice que ayer en Villarriba, la población en Villarriba fue víctima del coronel escolástico, quien de una manera desafiante llegó a este municipio con un gran contingente policial, apresando a jóvenes y trasladándolo a San Francisco de Macorís en una acción represiva. Queremos decirle al encargado de la dirección regional de la policía que esa acción, Permitida por él, agrava más la situación del caso judicial que existe actualmente. Es Leonel Ureña Mercedes desde Villa Arriba. Nos escribe Janet de acá de San Francisco. Señores, miren el video. Dice que el chofer cogiendo la silla para que no se rompan y el coronel le da un palo. No es fácil quedarse frío, dice Janet. Manolo Geraldino escribe: Buenos días. El culpable de todo es Alex Díaz, dice Manolo. Mercedes Díaz escribe, buenos días, ¿cómo están los tres, Francis? ¿Qué les pasa? Está muy enfático en contra del chofer. Ajá, escolástico, ¿qué hizo? Dice Mercedes Díaz, se pregunta el amable televidente. William Ureña, del sector Las Caubas, buenos días, ese señor que llamó diciendo que le den un año de prisión, ¿será que no tiene hijos ese uh -huh, salvaje? Uh -huh. Dice esta persona, para nadie es un secreto que Garabito priva en Montreux. ¿Qué Garabito? No, no se llama no, Garabito, claro. escolástico. Eh, ahí está la opinión de William Ureña de Las Caube, Belice desde Salcedo, dice que apoya a Francis en sus comentarios, Jaime Rojas de Los Grullón dice, buenos días, ese joven hubiera hecho, esa, si, no hubiera, si ese joven hubiera hecho esa acción en Estados Unidos, que es el país que usamos siempre como referencia, allá lo hubieran matado simplemente. Ahora bien, se supone que deba haber un re debe haber un régimen de consecuencia. Si él faltó a la autoridad, que pague por lo que hizo de forma más justa. Aquí no se trata de defender al policía no o al más. chofer, se trata de que hubo una acción y Yo debe he sido ser claro. sancionada. Sí, ya esto está en manos no de la justicia en la que debe juzgar, ese paro es una forma de presionar, así fue que lo hicieron sí, ayer, sí. una forma de presionar. Y no le ayuda internet. en nada al proceso complicó. ni a una posible lo, orientación lo de, de acuerdo amigable. Bueno. Lo que está es forzando a la autoridad a que <coughs> mantenga una posición cerrada y no lo están ayudando en nada, al contrario, mis posiciones... Son muy claras. No es al policía que estamos defendiendo, ni ni a él lo estamos denigrando. Al contrario, he dicho que él es un buen muchacho. Ahora, frente a la sociedad que espera que con igualdad se trate a todos, ¿qué no están dejando? ¿Qué enseñanza estamos dejando? Por lo tanto, debe haber una corrección. Kelvin Javier del Ensanche Duarte escribe: <coughs> hoy día, con relación al tema del paro de choferes. <coughs> Debo decir que la ciudadanía no tiene nada que ver con lo sucedido, pero es la perjudicada. En el día de hoy muchas personas han perdido cita médica, entrevista de trabajo. Otras diligencias que causa el paro no podrán realizar. Así lo comentábamos ayer, eh, Kelvin, es, tiene toda la razón. Correcto. Julio Muñoz, de Salida Santo Domingo, escribe, buenos días. Creo que la diferencia de ideas y criterios puede manejarse diferente. Qué pena que se vean estos dos profesionales que son compañeros. Bueno, ayer se subieron un poquito, mi compañero, por eso no va a volver a pasar. No, no. No, para nada. Ernesto Arias, Ernesto Arias, buenos días para todos. Quiero que, que le digan al abogado, al abogado Francis, que si una persona le entra palo, cuál es la reacción... Eh, y por ahí sí. va la, la idea, vamos a ver con quién seguimos Muy aquí. probable, yo no me voy a enfrentar a un policía jamás. No, no, sería yo una, voy a dejar que las cosas se troncide, hagan como el policía eso. la dice cuando llegue al lugar, sí. y ya luego jurídicamente yo voy a accionar contra no, el policía. Correcto, es la, es la razón lógica, lo más lógico. José Taveras de la organización Cordero Tejada, no estamos en el tiempo de Pedro Picapiedra para dar palo, Dice Fulvio, te apoyo, tú eres del pueblo, dice José Tavera. Ahí, Ahí está, salió un repalo. Vamos a ver dónde voy aquí. El número que termine 4520 saluda, está en sintonía. Emanuel Aquino, servidor universitario Recinto de la UASA, Recinto San Francisco, manda esta imagen y dice, está informando que pasa por la honda pena de comunicar el fallecimiento de su madre María Altagracia Alvarado Cuello. Sus restos están siendo velados en la funeraria Las Mercedes. Partir de las 9 de la mañana. Creo que le, el, los actos de ese serán a las 11. Si, eh, por favor, si nos pueden confirmar la hora, mucho mejor para orientar toda la población que quiera ir y deba ir a dar eh, su apoyo. Su, su solidaridad, en Manuel Aquino. El número que termina, de nuestra parte, nuestra condolencia, nuestra condolencia nueve veces reiterársela, ya lo hice, reiterársela públicamente, lamentamos mucho la pérdida de tu madre, Manuel. El número que termina, 6770, dice que yo quisiera que sea un hijo tuyo, que le den palo, démosle gracias a Dios, que, ay Dios, que no lo metieron preso, y yo tengo 62 años, confundido. y la policía, ante todo, mmm, bueno, totalmente. ¿Tú sabes más. qué hago totalmente. yo con mi hijo? Mira, no haga eso, si un policía te detiene, no lo enfrente. Una porque entonces en la confusión puedo perder a, a, a, a un hijo. La vida. Dios me libre. Totalmente, así es. Es decir, que ustedes tienen que entender que mi posición no es denigrar a uno ni al hay otro. Es la la hay, que, hay que respetar Ma es la autoridad, hay que respetar la institucionalidad. Autoridad. La sociedad no se puede ver enfrentada, señores. Hay, que, María hay que, Paulino, María, María, que respetar. María Paulino escribe buenos días, no sé por qué están cortando los árboles de verano, pero me dio mucha pena ver cómo los cortan, a nosotros también nos dio mucha pena y ayer tratamos, claro que no tratamos nos, el tema. José Miguel... Que no nos gustaría que a un hijo le haga, pero claro que no a nadie, él no debió hacerlo, pero tampoco él debió, ya después que una autoridad le dijo, muévanse de ahí, ¿qué hace este muchacho intentando superar a la autoridad? José, por favor, la persona que nos está llamando por el WhatsApp, ahora en este momento no podemos recibir llamadas. Hágalo al 725-0505. José Miguel, ayer compraron todas las guaguas de los pueblos para que no viajaran a la capital a, a la marcha del millón y hoy compraron todas las primeras planas a nivel nacional. La marcha verde, a ver, la marcha ve verde después. los volvió locos. <risas> Ese fue el segmento que salió en todos los periódicos donde están publicando los logros de los seis años. Debieron esperarlo más tarde, no dieron ningún palo. Los asesores del presidente están muy mal. Yo no le pagara este mes. Bueno. realmente, metieron la pata Lourdes de los Maestros escribe, dice, eh, manda el Salmo 86 eh, capítulo 86 verso 5-9, gracias a Lourdes por escribir Isabel de los Prado, escribe, manda una postal de buenos días, Yolando de Pisa Costura, igual nos manda una postal de que Dios nos bendiga, El Pidia de la Brugal, nos dice, hola, buenos días yo quiero hacerle un llamado al quien, al valvulero que abre las llaves de esta zona, no está llegando el agua ahí está el llamado para el valvulero Juana de la Urbanización, Jenny Fernando una postal de Buenos Días. Licenciado Alberto de los Maestros, no se está escuchando, no hay audio, ¿qué está pasando? Fue en el segmento de Vlad según dice esta señora, qué pena que lo veamos ahora. Eh, urbanización, da, eh, Dania de los Maestros nos manda bendiciones y Muy un tuit de José Tomás Pérez, la ley de partido establece prisión de tres meses a un año a los difamadores que utilizan las redes sociales para acabar con la reputación ajena, esperemos que esto ayude pues a desterrar, total de la, a desterrar de el ley. odio y el resentimiento, dice José Tomás y lo subió hoy a las 8.25 de la mañana Oye, lo que le lo que gustó a José Tomás es por allá Bueno, en, en... <risa> Ingrid, bueno, antes de, a ver, a ver, ¿dónde fue que me quedé aquí? ¿A dónde fue mi? José Tomás sí se ha desconectado de su país por su embajada Leímos, a okay, que esa fue Dania que mandó el mensaje de José Tomás. Elvis, Alberto, Elvis manda el Evangelio de hoy. Muchas gracias, Elvis. Ingrid López de Los Rieles manda una postal y un abrazo. Buenos días. Eh, prensa Activa está mandando aquí, tengo un muy buen día para ustedes. Nos saluda, si esto es un grupo que manda unas imágenes muy sangrientes, la mayoría. Samuel Tejada de sector Vista al Valle nos escribe, dice que... Buenos días. Sobre el chofer y el policía, eh, debió haber otro tipo de arreglo. El diálogo, dice Samuel. Interesante propuesta, Samuel, ese parte de la negociación. Eduard Hernández de Jobo Bonito, buenos días a todos y a, a Fulvio Ureña, hermano mío. Y la estación de gasolina que aprobaron la sala capitular sin estar los regidores presentes. El Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento tiene sumo conocimiento de la aprobación falsa de esa estación de combustible. ¿Qué usted me puede decir sobre eso? Bueno. Eh, ahorita le dice, sí, vamos a no, terminar no. con estos mensajes. Nos eh, 6930. Francis, si te apoyo. La policía buena o mala, hay que respetarla. En Estados Unidos lo hubiesen matado. Dice el 6930. Eh, prensa activa vuelve a hablar y el número que termina 8348 dice que de tantos choferes que hay ahí, ...porque él se tuvo que eh, eh, tuvo el asunto por él solo? Lo tomó para él solo. Que ahora responda por lo que hizo, porque la autoridad necesita respeto. Dice que es María de los Weber. Ahora sí, sí puede responder. Mira, a Fulvio. Eh, Fulvio, por quiero, favor. Bueno, con relación a la bomba, igual que cualquier otro expediente que sea enviado al Departamento de Medio Ambiente, se emite una opinión técnica del de proceso, pero ya le toca entonces a la parte de los regidores eh, aprobar o desaprobar, y esa fase, si se violó cualquier cosa ahí, lo que hay que volver de nuevo, creo, eh, bajo toda la normativa, jurídicamente, porque deben de cumplirse todos los pasos, sí. eso es lo que le puedo decir. 30 segundos. Bueno, mi hermana Irka Rodríguez está de cumpleaños Quiero felicitarla ah, pero Que Dios le dé mucha vida no tenemos Salud. una foto por ahí? Estoy, estoy buscándolo, pero la que tengo En su Instagram fue cuando tuvo la dicha De ser abuela, la primera ah. Ahí está, pero no se ve mucho Vamos a ver ahí, Bueno, que no se ve de no se ve muy bien porque ah, se ha utilizado... Se me apagó. Y Se cagó la table Un abrazo bien grande hermano, para no, Irka. Un abrazo, Irka. Queremos mucho. Que cumpla muchos años más y que nosotros lo veamos y que juntos en familia. Así es, que disfrute tu día, Irka. Bendiciones. Felicidades. Bueno, se nos acaba el tiempo, 8.56 de la mañana. Decirle... Que no pudimos abordar, que ya. Ahí sí está, está Irka, ahí está Irka con una foto. Felicidades, Irka. Esa este es Irka, Irka, la foto actual, sí. muy hermosa y muy capaz, una mujer muy inteligente. Así es. <ríe> y no era para menos, pero. Claro. Van a negar la familia. No, jamás. <ríe> felicidades, bendiciones. Felicidades. Bueno, agradecerles a todos ustedes Mira, el favor de la sintonía. Eh, ¿Tú quieres seguir una al, hora más? No, no, es sí. un minuto, un segundo. <ríe> un segundo. <ríe> Ya mañana estaremos abordando temas municipales en razón de que este 16 de agosto se debe realizar la sesión especial para elegir el nuevo bufete directivo y se está hablando de una fórmula eh, de oro que los alcaldes tienen la oportunidad de, ele de elegir o de enunciar cuál es el regidor de su partido que ocupará la presidencia y que eso se debe de unir todos los demás para que haya armonía en la sala, pero recordarle al nuestro que esa fórmula aplica para que el alcalde elija de los siete regidores que ganaron con él, uno, incluyendo aliados, no que haga una elección no, para el otro partido, porque ahí Ma hay una distorsión. Mañana tú se lo va a ampliar eso. Yo se a explicar. Por supuesto, bien ampliado mañana. Decir que en estos momentos está militarizado el Palacio de Justicia, por el caso del chofer apodado Pirulo, contra el, el coronel Escolástico. Así que va es un tema que vamos a dar seguimiento. Y por supuesto, usted se mantiene informado mediante toda la plataforma informativa de Nord. Continúe con ellos. De nuestra parte, agradecerle por su fidelidad, su compañía. Nos encontramos mañana si Dios quiere. Julio se va de vacaciones. Felicidades también. Me toca, me toca. Racco, <ríe> que disfrute. A Tierra Santa de y República Y que nos traiga sí. <ríe> Hasta mañana.